<laughs> vamos, cabrón, sí. y después tenemos que dar la vuelta para atrás. Pitch, roll, pan, axis, sí. señores, vamos. vamos. Te caché la posición, está ¿Eh? un poquito como con el poto metido arriba del asiento, medio echado para atrás. En la curva iba ahí como así. Y amigo, bueno, amigo, era con una, una posición medio extraña, más de pie, ¿sabes? para que puedas absorber más y moverte. Vete, al Andrés! Definitivamente me hicieron falta las calas. Pero Pero el que Muchas veces no, con los pies en el aire. ¿Adelante está bien? Está bien, le podréis poner un clic más lento quizás. Para que no te reboten tanto, si es que ya te va rebotando mucho la pata, el toillo hacia abajo y hacia la biela. Ah, con okay. eso te engancháis un poco la bicicleta cuando va rebotando mucho. Okay. Si es que te vas zapateando demasiado, ¿no estáis bloqueado? No. ¿Cómo anduvo la baja? Buena. Sí, bacán, está rico. Está bueno, El agarre está muy bueno. Aquí vamos a laderear y después nos toca dar la subida bueno. un ratito más. Y de ahí a una bajada larga con un par de repechos, pero larga. El caí en un arbusto lleno de espinas que me, me rasguñé hasta la cédula. Dije, nunca me voy a ese maldito cerro. Y aquí estamos, ¿no? Aquí está. Si mi hermano me dice, ¿viste para dónde es la ruta? Y yo no, tu, tu ruta favorita. Si no fuera porque bajes más, no voy nuevo esa ruta. No hay a las curvas, o a las partes complicadas, entrarles despacio y sal con más velocidad. Trata de llegar bien posicionado. Si llegáis fuerte y de, desarmado. Ahí tenía el porrazo fácil porque no te vas a soltar hasta sí, que ya sí. esté en el piso. Démosle. Démosle. Señores, estamos listos, preparados. ¿Desbloquearon todos? ¿Desbloquearon las suspensiones? ¿Sí, no. ¿Bloqueo, bloqueo, bloqueo, ¿Cómo está el agarre, igual? Está muy rico. Wow. Buena controlada, ahí. se veía como escarcha, como que te iba a ir para abajo. Rica de ahí que está como bien parada. exquisita, full agarre, antes era un polvo. Está, está disculpen, disculpen. Mucho, mucho ah, bueno, ah, <risas> motivadísimo. <risas> un buen onda. A doblar un rato, hay que tener, estar atento a que no venga nadie. Atención, Cross Mountain, eso. <risas> ¿Cómo le pone? Los dos ahí. últimos que pasaron tratan de acostar un poquito la bici. Porque se les quedó. se les quedó afuera. Eso. Oh. <risa> ¡Eso! ¡Oh! ¡Uy! <risa> ¡Eso! Buena línea, buena línea ¡Perfecto! Te, te colgaste un poco el manuro al final Te tiraste para atrás mucho este, Ya estaba ahí listo ¡Eso! Bien, acuesta un poco más la bici ¡Wow! ¡Bien! ¡A la vacuna! <risa> Por dentro, por dentro Ya disminuyiste de velocidad, ¿cierto? Está ahí como que ya lo único que tengo que hacer es doblar Para no meter la bicicleta y que se te salga Antes cambia la posición del cuerpo aquí Entonces la bicicleta ya entra más sola Ya, ya estáis listo para, para, para moverla Buena línea Uy. Trate de mirar para dónde hay a ir Porque postura iba a ir perfecto Uy, qué afuerita. Bueno, Obvio que sí. Obvio que sí. Bien, Buenísimo. Bien. Bueno, chiquillos, Gracias. ¿qué motivos que hayan venido? La cala, la cala. Oh. ¡Ay, las me vuelta. vuelto, Aquí está barro. <ríe> <¡Uy>! <ríe> un grupito, salimos de Cross Mountain para arriba. Chavales, no tengo nada para tener la rueda. Ya ve, Eduardo, pasate por la interna. Aquí, esto lo voy a extraer acá. Ahí está, esto que no se te vaya a manchar para que no lo entre con tierra. <ríe> pues hoy día tuvimos... La cámara tirada... Ah, yo creo, que se te fue por la, por la cinta. Pero espérate, ¿y necesitas igual cámara? ¿Con eso no te sirve? Eh, no, porque no te va a sellar la llanta. Ah, buen día que me fui a encontrar con mi gurú, güey. Bueno. bueno, hoy día sí que te pongo todos los likes bueno, toda la web. Ayer en la noche estaba viendo ayer tú. ¿En serio? Viendo. <risa> te jodea más, que olvídate, weón <risa> Guárdala para que la volváis a hacer tubular <risa> ¡Qué rico! <risa> no, que necesitáis sentir las espinas eso? no sé. Tenés que revisar, tocar, que no hayan espinas metidas a si, no ponés la cambra, si ponés la cámara, claro. se pinta un tiro Alum. Eh, ¡Oh! <risa> ¡No! te preocupes! Ah. Mató el...! Ah, murió. ¿Tenemos parche? ¿Cambiar la cámara? ¿De dónde sale todo este un... lote? Salimos de Cross Mountain de la tienda de Matías. Sí. Buen lote. Lo organizamos hace poquito. Oye, ¿Y salen habituales? Estos primeros que lo hacemos en varios meses. Un de edad o...? No, nada. <risa> ¿A suje también se, este lado de acá? De verdad. Ah, bueno. Y ahí organizan, el fondo organizan todo este cuento, organizan en tu tienda. Sí. Y hacemos los nairas también. Salimos los miércoles en la noche. Eso en güey. Yo He venido a ¿De dónde salen? Este ahí mismo. Ahí mismo. ¿Y, y, y cuál, cuál es la ruta? Hacemos ¿tú? esta misma. Ah, no, bueno. ¿De noche? Sí. Esto es un asesinato. Sí. Prueba irrefutable de que la 27 menos se puede poner a la 29. Okay. Y hasta te cae una 26. Sí. Una cámara 26 acá adentro. Que el mercado ¿Cómo está ese brazo? Oh, y ahí estamos. ¡Oh! ¿Cómo montó? Ahí montó. Ahí montó. la presión. Oh, boom, explota. ¡Aléjense! Me Sálvense ustedes. Está en ruta, weón. Y una foto aquí. Muchachos que nos socorrieron por todos lados, <risa> ¿Te te doble, te tenemos, te en bicicleta board. tenemos Kona y LS ese que le pasamos a Germán. Flight también Flight también tenemos. Estamos listos. ¿Sí? ¿Sí? Se pasaron. Bueno, Qué buena que sí. pudimos sí. zafar. Muchas gracias. Así ah, oh, nomás que, que tengo la no mano. Buenísimo. Muchas gracias, Gracias por la paciencia, muchachos. Bacán. A seguir disfrutando ahora. Sí, sí, sí, Vamos a poner guantes. MTE Enduro Chile, ¿cómo? Ah, patreon.com slash Enduro Chile Es <risas> el patrón más motivado del mundo <risas> sí. No no, si no, no, pero, pero si es, es que el Andrés es André lo máximo. De red, se preocupa toda la red de patio, no sé qué. No, si, si y se si preocupa. El... Además que, es... que se preocupe motivar el cuento, si yo lo sigo, huevo más que la cresta, te digo. Luego todos los días, que... yo no me sigo a cortar el weón. <risa> <risa> corta corta <risa> <risa> 30 años casados, su ya puta ya. Cambio ya me aguanta... Ay, oh, qué risa. No, muchas gracias. Sí, no, no, se vaya, pasaron vaya, realmente. Ahora sí que sí. O sea, que le la cámara, Un gustazo. Pero, muchas gracias. Te pasaron. <ríe> Al final era, la, era de la 27 y medio. Démosle chiquillo. Ya, sí. Sigamos bajando. Que estén muy bien, ya, suerte. Muchas gracias. Uh, oh, oh, oh, oh. Bueno, eso, wow, bueno, Bueno, bueno sí, Eso, oh, está respaloso, atento chao, Bueno, gracias. chao que esté muy bien bueno Andrés ¡Wow! Calma, calma, calma. ¿Estáis bien? ¿Está bien? bien? bien ¡Oh! Me salí de la línea un poco oh. <risa> Una desequilibrada ¡Vámonos! <risa> <risa> calma. calma ¿Has visto? Mira, aquí. Mira, Mira, Ahí estamos Media vuelta Como tiene vuelta al volante ¿Estás bien? Sí, todo sí, bien Sí, no, sí <ríe> Qué bueno que no te pasó nada bro. atento aquí ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! zafar esa piedra te pegó ¿Sí? calmado Matías suave suave suave se anduvieron descarrilando los chiquillos y no le ha pasado eh? <ríe> oh, bueno. con calma mirando bien lo que viene para que mantengáis más el equilibrio Atento aquí, es puro el aéreo. Uh. Uh. Mierda, uh. Tranquilo, ah. uh, está súper respaloso acá. Sí. A ver, no, está traicionero, uh, está súper traicionero. Con calma, Andrés trata de ir un pelito más despacio. Ya. Pero mirando bien para dónde va, vaya a ir cayendo, apoyándote. Okay. Ese de aquí mirar a dónde vayas a buscar tu apoyo. Sí está mirando, ¿cierto? Aquí, muy, sí. muy encima. Entonces, si algo te descontrola, claro, no vayas a saber a dónde, a dónde direccionar. En sí, cambio, sí, si sí. veía dónde quería apoyarte, te puedes controlar, pero vas a seguir para allá. Cuando hay mucho la es bueno bajar un poquito el pie de, atrás, de afuera y ladear un poquito la bici va a en una posición en la que si la bici se va tú, tú vayas a seguir ahí los puentecitos oh, se compró estuvo intenso me para abajo ¿Me una Dime. ¿A qué sendero, o a qué lugar crees que uno puede ir con la bolola, que sea bonito, tranquilo? Que me sea? Al cine. Al Durano, Tremendo nosotros íbamos con la valle a uno que le decíamos los loros, pero parece que se llama papaya. papaya. Es uno que, una ladera levemente inclinada y peraltito para el lado, para el lado, para el lado. Ya. Esa es rica para que empiecen, porque Eso. pasan una piedrita, claro. doblan un peralte. ¡Está increíble! Qué rico. Man. Oh, qué cosa más buena, man. bueno. Bueno. <risa> <risa> ¡Está rico el salto! ¿eh? ¿Se dobla la bicicleta como para no caer? ¿O la dobláis como por...? por no, trato de doblarla por... Por estilo. Por estilo, claro. ¿Vale? No, igual, porque puedes porque saltar derechito y está. ¿vale? ¡Oh! Se me salió la cadena por primera vez. ¡No! ¡Cacha! ¡Y a ti también! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos, chiquillos! ¿Cómo va es esa Snap? Bien, ¿se cortó? ¿Y esta Snap? ¿Y esa Snap? Todas, <risa> wey. ¿Cuántas yo, Snap yo, hay acá yo, en verdad? Tenemos como seis Si vais a tener Endurera y otra bicicleta, yo recomiendo irte. Sí. Pues la descenso es muy parecida a la Enduro. Uh, claro, y de ahí tener la Rigia, que es entretenida, es rápida, te sirve para pump Tracks que está llenándose. Uh -huh. Es como buen complemento. Una bici para jugar. ¡Se te salió la cadena! Atentos con los autos, caros Viene uno. Subió, subió. Aquí, por acá. Aquí está. Oh, qué bueno, lo pasé demasiado bien, güey. Grupo muy buena onda. Oh, mira, él va con la rueda de tenía y yo no puedo hacer eso. No me da la cabeza. Sé cómo equilibrarme con la rueda girando, pero no sé cómo equilibrarme con la rueda detenida. Te cambia el equilibrio porque aquí tenía un giroscopio que te ayuda a Exacto. mantenerte. Ah, claro. Pero aquí es pura rodilla y no sé cómo moverla. Ahí me fui para el lado, ¿cachai? Bueno, yeah. Diego, la parrilla y la cerveza. Que esté muy bien. Cuídate, un gustazo. ¿Cómo tú Todo rico, weón. Nadie accidentado. Arto Pela Caballerillo. Buenas compadre. Bacán que hayan venido, Chao. ¿no? Chao compadre. Que estés muy bien. Un gustazo. Oh. Como te a decir, André. Hola, hola. hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sí. Ah, ¿Quién es Nicolás? Tú le mandaste un video. Bueno. ¿Cómo estás Nicolás? Una foto contigo? Pero por supuesto. <risa> Déjame de sacarme los guantes, <risa> compadre. Yo voy a poner te todo el día. ¿Cómo está ahí? Lo único malo es que trata de hacer las mismas cosas sí. que tú. Entonces, siento un poquito sufrida. Ah, no. Hay que darle con, con, Es pura práctica. <risa> ¿Cómo te va? Bien, hermoso. Son los videos, te vi sangrando. Man, así que, weón. <risa> bueno. Yo también creo fotos con Germán. Ay, y yo sé que esta foto va vale plata. Ay, pero... ay, ay, ay, ay. <risa> vas, ya hay más ídolo. Ay, lindo tu perro. Oh. Ya, pues ponte, ponte, ponte la foto familiar. Buenísimo. <risa> ¿Cómo estás, <te>, compadre? Buena. <risa> y... oh. Ese era el hoyo máximo y tú decís, ¿toy? tratáis de bajar pedaleando porque ahí llego más rápido, ¿no? Oh, Pero bueno, espérate. Es y después está... que allá abonó, eh. Es que claro, dije, si aguanto con la adrenalina y me voy para abajo solo porque ¿Y? puedo, llego ¿Y rápido. Y, ¿Y no, no voy en un auto rebotando el lado a lado. Oh, está sangrando mucho ya, coberó llanta, muy para abajo al ritmo que pueda. Entonces fue como decisión rápida. Pero, después, pero, después, pero después, Me estaba cayendo harta sangre acá y fue como que... Ante la duda, baja rápido. Porque tampoco sabía que después me iba a marear y... Pero bueno, y después, después paraste y te bajaste, fuiste caminando. Porque que, que, cachaste que pedaleando era... O sea, en bici era... El problema grande era que la rueda atrás no tenía aire. Y la delantera le quedaba nada. Entonces ya era... era, era, era mucho golpe. Era ir despacito, aparte de ahí harta roca. Entonces, para no hacer bolsa la rueda, iba como con... Con cuidado, ya. Extraordinario. Un gusto, que muy bien. Compadre, que estoy bacán. Cuídate. Estuvo bueno hoy. Llamo un abrazo. Algo tenía en la cayuya. ¿Y qué cayulla? Pero estuvo bueno, así que... prepárense porque se viene más salida. Sí, en Cross Mountain la playa a Así es. Muy bien, así que si ¿sí te gustó este video, da un like. Si sí, tienes algún amigo que le gustaría salir a pasear con Cross Mountain, y eh, ¡Suscríbete al canal la si quieres seguir la viendo videos de este estilo! ¡Nos vemos el cerro!